Bienvenidos a la segunda parte del método de trabajos virtuales. En el capítulo anterior, enunciamos el principio de trabajos virtuales y lo aplicamos a mecanismos que tienen la posibilidad de moverse, a través de dos métodos para encontrar los desplazamientos virtuales de los puntos de aplicación de las fuerzas, uno gráfico analítico y otro que consiste en derivar las coordenadas que los definen. Veamos ahora cómo aplicar este método a problemas isostáticos. Que en principio no tienen la posibilidad de movimiento. Para calcular una reacción a través del trabajo virtual debemos remover el apoyo correspondiente y reemplazarlo por esta reacción. El punto de apoyo se podrá ahora mover y la reacción se considera como una carga externa. Por ejemplo, en la viga de la figura para calcular la reacción vertical en el punto A, el empotramiento se reemplaza por un apoyo que permite el desplazamiento vertical pero sigue impidiendo los otros movimientos y se exterioriza la reacción vertical. Luego se traza el diagrama que indica la magnitud del desplazamiento virtual referido a alguna variable que se elige arbitrariamente. En este caso se elige el desplazamiento vertical del punto A como referencia. Como el primer tramo no puede rotar, el desplazamiento tiene el mismo valor hasta la articulación. El segundo tramo tiene un punto fijo en el apoyo, por lo que debe rotar alrededor de este punto. Esto hace que en su otro extremo se desplace en sentido contrario una magnitud igual, ya que el apoyo está en medio del tramo. El tercer tramo rota alrededor de su extremo derecho, y el desplazamiento del extremo izquierdo debe coincidir con el desplazamiento de la segunda articulación. Por lo que se cumplen las siguientes relaciones. Los ángulos delta alfa y delta beta son mutuamente independientes. Considerando el desplazamiento de la segunda articulación podemos escribir lo siguiente. De esta forma, todos los desplazamientos quedan en función del parámetro elegido. El trabajo virtual total tiene que ser cero, lo que nos conduce a esta expresión. De aquí se puede determinar la reacción vertical en A. Si en vez quisiéramos calcular el momento que recibe la viga en el punto A, debemos reemplazar el empotramiento por un apoyo fijo articulado y exteriorizar ese momento. En este caso, el diagrama de desplazamientos virtuales adoptará esta forma. El mismo procedimiento se puede aplicar para calcular una solicitación en alguna sección de una viga. Para esto se realiza un corte relativo a la solicitación buscada en ese punto y se exteriorizan a ambos lados del corte las fuerzas que transmitía la sección antes del corte. Para calcular el momento que transmite una viga en determinada sección, se debe colocar una articulación en ese lugar, 100 veces. Se quiere calcular el esfuerzo de corte que transmite esa sección. Se debe incorporar un mecanismo que no permita el giro relativo ni el desplazamiento axial, pero que permita un desplazamiento relativo en dirección perpendicular al eje de la viga. Se puede imaginar este mecanismo como una doble biela de esta forma, lo que se grafica comúnmente de esta manera. Si por último, se quiere calcular el esfuerzo axial en determinada sección, se debe permitir este desplazamiento relativo, pero no el giro ni el desplazamiento perpendicular, con un mecanismo al estilo de un pistón. Por ejemplo, para que determinar el corte que actúa en esta viga en el punto C, permitimos el desplazamiento relativo en dirección perpendicular a la sección en ese punto y exteriorizamos el corte a ambos lados, suponiendo un sentido. Luego, trazamos el diagrama de desplazamientos virtuales, calculando la relación entre las diferentes magnitudes. Notar que, para que no haya una rotación relativa entre ambas partes del tramo cortado, existe una relación entre el desplazamiento de la parte de la izquierda y de la derecha, en donde se revisa el corte, que se puede encontrar por triángulos semejantes. Finalmente, expresamos el trabajo de las fuerzas exteriores e igualamos a cero, ya aquí podremos calcular el valor buscado. Esto es todo por ahora. En el próximo video veremos cómo aplicar el método de trabajos virtuales a problemas en el plano.